Solemos hacer entrevistas y nos gusta saber cuál es el setup que usan. Vemos HyperX. Ahí. Sí, vemos los HyperX. Todo a HyperX, muchachos. A ver, a ver. HyperX, tenés... micrófono. Mutiámelo. Mutiámelo que me encanta! tic. ¡Ahí va! Espectacular. Ese micrófono que encima tenés es omnidireccional, bidireccional, es espectacular para... bueno, está muy bueno. Para streamear te sirve, lo usás para streamear. Sí, sí. sí Bien, vale. perfecto. Cloud 2, HyperX, todo muchachos, teclado. Cloud 2. La tengo medio sucio. Igual, eh, como... Como pro mío, sí. yo tengo el teclado abajo, entonces como que no lo no ensucio tanto. Bien. Hay algunos que le llenan de migas, porque todos conocen sí. en la compu, todos los que somos vicio de la compu, como en la compu. De esta manera, dentro de todo lo proteges un poquito. Claro, Está claro. sucio, pero no tanto, ¿verdad? Sí, está sucio, pero bueno. Podría estar. peor. Mouse también. Mouse HyperX. Perfecto. Excelente. Espectacular. Bueno, y bien equipado. Dos bien monitores. Equipado. Una máquina, con una máquina streameas y también eh, jugás con la misma. Con la misma, sí, sí. Porque algunos o ahí sea, un... separados. Sí, sí, sí, una sola. Hay una, una vieja, ahí, pero es una vieja que está ahí. Una vieja. Vos tenés sí. una misma máquina con la que... Eh, ¿Te acordás las especificaciones de la máquina no? Una Vega 64. Bien, bien. AMD. AMD. sí Muy bien. Bueno, el equipo de grafo con el que juega, dos monitores, con el que streamea... Eh... Una Faker. Bien, y con la cámara, la cámara la tenés, la cámara la tenés bien picadita. De abajo para arriba. qué? claro, aparece la, la bandera de. Nah, no, ya es por sí, no porque está la bandera, <ríe> pero me gustaba de abajo para arriba. ¿Te gusta? Como siempre? que sí, ya de ponerla en otro ángulo le pierde la mística al stream. Bien. Es tu estilo y lo vas a mantener. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. No, no, no, no, no, no, no edición. Porque lo vamos a ver a Grafo. Vamos a arrancar el programa con Grafo. Nos va a contar su intimidad, su lado divertido, su lado de freestyler, todo lo que nos mostró en la fiesta de los Cosqueo... U... U... Hola, U... U... <risas> ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pulgar TV, el resumen más completo de tecnología y gaming. Y estamos en la ruta porque nos vamos a una entrevista muy especial. Vamos a hablar con un pro gamer, vamos a hablar con un streamer, vamos a hablar con un tipo muy gracioso, un tipo que es un freestyler que nos mostró en la fiesta de los Cosco Awards, que tenía esa pasta que se necesita. Vamos a hablar con Grafo, una entrevista íntima con Nicolás Grafini. Gracias por recibirnos, estamos en tu lugar, nos vamos acomodando. Tu lugar que es tu habitación. Claro. ¿Tú en algún momento con tener un lugar que sea solo para streamear, solo para jugar? Me gusta por el hecho de que yo cuando streameo fumo pucho y sí. me, y dormirte con era pucho como que no es tan bueno. entonces pero, te... pero sí, sí, sí, soñé con tener como una oficina, como voy a trabajar, pum, me voy a streamear a, un, eh, a una oficina. Con sí, él. O sea, a un lugar. Claro, claro. Y, y cortar, digamos, en algún momento. Claro, e irme a mi casa y dormir en mi cama que no tiene nada que ver con, o sea, con la habitación donde estaba trabajando. Pero sí, está bueno. Porque si pones a pensar, estoy. Desde que me levanto hasta que me acuesto más o menos acá. Sí. O sea, no todos los días. Pues la mayoría de los días igual. ¿Salís de la habitación? Más o menos. Y más para el baño y a comer. Bien. Vi un gimnasio abajo. ¿Lo usás? Lo uso, lo uso. le estoy metiendo. Eh, ahora, estos estas semanas no, porque tuve un dolor en el pecho. Pero sí. Está bueno meter algo de ejercicio siendo tan. Eh, tan vicio de la compu. Sí. O sea cuando 12 horas por día, algo de ejercicio hay que meter así como un poco más saludable. Por eso, pero como jugador, ahora vamos a hablar de tu lado de streamer, pero como jugador también, tenés que tener momentos de, de, de hacer algo al aire libre o por lo menos sí. hacer algo distinto a estar sentado. Obvio, obvio, sí, es muy bueno. Sí, de hecho creo que algunos eh, coach, analistas, no sé cuál es el cargo de equipos mm. profesionales, como que le dicen, bueno... Vamos a hacer una actividad social ahora. Por más antisocial que suene, viste, vamos a hacer una actividad social, vamos al cine, vamos a no sé cualquier cosa, ahí lo a saca el en mundo, claro, claro. Hacen eso, sí, sí, es bastante sano. Y lo que pasa es que también eh, hablando de, de gaming house o de momentos de competencia, momentos en los que el psicólogo deportivo tiene que pensar en también en darles algo más, más allá de estar entrenando. La convivencia también debe ser brava. Eh, Puedes irse en equipo? En, equipo. en competencia. Sí, sí, sí. La verdad es que si hay problemas de convivencia, como que dudo que hagan una buena performance en, en los torneos o lo que sea. Mm, o sea, claro. que hay que tener confianza con el otro porque si no. ¿Eso es tu pasión por eh, juegos, particularmente por el LoL? Yo tenía, no sé, 10 años y me mostraron un juego que se llamaba Largentum. No sé si lo ubican. Bueno, eh, ese juego era todo. Yo ahí me empecé a, a viciar a la compu. Empezaba a faltar el colegio, me rateaba. Y me quedaba pedo porque me, me quedaba hasta la 1 de la mañana en esa época. Eh, o sea, todo mal. Dejaba todo en la compu. Y bueno, después siguieron pasando los años y descubrí el LoL. Mi viejo cuando tenía 13 años, no, a ver, 2019, bueno, hace 8 seasons de LoL, o sea, hace 8 años. Sí, 2010-2011. ¿no? Sí. Eh, mi viejo me compró una compu para mi cumple y dije, bueno, ya fue, voy a jugar un juego más avanzado, más actual. Y ahí me bajé el LoL que me habían recomendado y, bueno, de tanto viciar, de tanto jugar, me hice, bueno, empecé a jugar torneos. El primer torneo que gané era de 50 dólares y nada, iba mi vieja y le decía, eh, gané 50 dólares con el juego, no sé qué. Y le mostraba un poco así. Mi vieja siempre me bancó, pero mi viejo me sacaba cagando, me decía, estudia estudia hijo de puta. Tu viejo fue el que invirtió en la primera máquina. Es el sí, tipo que. Cuando vos contás la historia decís, no, mi viejo <risa> apostó, me <risa> compró la sí, máquina. Sí, sí, sí, <risa> y bueno, llegó el momento que tuve que arrancar la facultad y como que sentía que dejaba a medias. La carrera de la facultad y a medias el streaming. Ah, todo esto yo ya había dejado de competir y empecé a streamear. Claro. La jugué por una porque como que hacer dos a medias no le montaba sentido. No te servía. Claro. ¿Ganaste el primer torneo? Sí. 50 dólares. Sí. Vieja gané 50 dólares. Sí, no importa, sí. gané. gané. Sí, sí, fíjate sí. que esto da algún... ¿Qué te dijo? nada mi vieja se me bancó Pero no es que me dijo, uh, oh, hacete <risa> profesional, no sé qué. Si hubiese sido ese primer torneo o ese momento tuyo, si nos traeríamos al 2011, 2012, ahora. Que hay una explosión de los esports y que los ves más en otros lugares donde una mamá o un papá pueden ver. Por ejemplo, tu viejo puede abrir el olé y ver en el olé que hay una competencia. O saber que ahora en China está pasando algo importante y que sí. tiene jugadores. Sí, de hecho cada tanto me llegan comentarios de, no sé, tíos o bueno mi viejo mismo. No, vi en el diario que no sé qué. pum, o sea Acá vez tiene más... Eh... Eh, llegar a, a la audiencia que es eh, fuera del gaming, claro. entonces está bueno esto. Y nada, yo pido que, como que esto está avanzando mucho, todo lo que es el ámbito del gaming, competencias, streaming, lo que sea, sí. como que los viejos creo que tienen que pensar dos veces antes de decirle al hijo, che, eh, no, esto está perdiendo el tiempo con esto, claro. viste, como que tienen que entender que como que hay un mundo y se puede vivir de esto, y que más, más lo más importante es que nada, es lo que nos gusta, nos que estamos acá sí. y nada, entonces es como... Cuando cuando yo terminé el colegio había 10 carreras que ahora dentro de 10 años no van a servir y cuando mi hijo termine el colegio van a existir claro. carreras que no existían claro, ahora tampoco claro, claro. Actualidad de los eSports eh, a nivel mundial y en Argentina, a nivel mundial me encanta. Hay mucha, cada vez hay más gente, más juegos que la rompen y rompen los récords en, en niveles de audiencia. No sé, eh, por ejemplo, que un jugador de Fortnite, bueno, el más famoso de todos, sí. haya jugado con Drake. O sea, esas cosas como, sí. como que el gaming te lleva, como que están todos lados. Sí. Porque, que, que Neymar juega a y claro. esas cosas como que me gustan. Está bueno que no te jode que gente de otro palo se meta. No, no, no, no me encanta, me encanta. Y ver, eh, ver en competencias que ya desde hace unos años se dan, eh, sobre todo más en Asia, pero en América Latina también fueron creciendo, sí. ver estadios llenos, sí. ver bandas de música abriendo, cerrando eventos. Sí, sobre sí, todo sí. que tiene que ver con el LOL. Sí, el que te sí, produce. impacta bastante. Como que... Como que a poco todos se van acercando un poco al gaming o se están creando puertas para que haya más nivel de producción o, o lo que sea. ¿Jugarte hizo tener amigos? Más amigos de los que tenías. Sí, sí. O sea, bueno, Menos te aisló con. O porque... sea, claro, es como que. <ríe> o sea, mis amigos en la vida real vamos de sí. a decirle, ya los tengo. Como sí. que no me interesa hacer más. O sea, mmm... Por ejemplo, yo iba a la facultad y sí. no iba en búsqueda de hacer amigos, o sea, no me no, no, no importaba. Sí. Eh, pero no, se, se crean muy lindas amistades en, en el juego, porque en realidad quizás nunca le viste la cara, pero hablaste con él horas y horas y horas, y más que con quizás amigos que tenías en el colegio, o algo así. Sí. O sea, y ya los conoces, los ves en persona y no decís, uh este, no sé quién es, ¿no? Sí. O sea, sabes todo de él. ¿Y te gusta ir a eventos, a los presenciales? A sí, lugar. me encanta, me encanta. O sea, me encanta que haya más, porque siendo streamer es como, siento primordial conocer las caras a los seguidores. Eh, soy este, es un mod, viste, de hace mm. tres años y nunca había visto y como, como me tenés ahí... ¿quién? Lo abrazas, lo ves claro, claro, claro, obvio, obvio, obvio. ¿Y cómo fue la, la transformación o el complementar tu lado de, de gamer, de pro gamer con streamear? Y creo que fue por perder una final. Una final que era para entrar a la, a la Copa sí. ahora de LOL, la, la, la más importante de Latinoamérica. Sí, sí. Eh, perdí la final en un viaje a Chile y como que dije, bueno, me parece... Ya está. Al mismo tiempo estaba stremeando, ¿no? Pero dije, bueno, creo que prefiero stremear y dejar de competir. O sea, no es que como... Como que me frustró, simplemente que prefería jugar para por diversión, claro. en vez de porque es estresante estar en un equipo. Hay mucha responsabilidad, tienes que estar a las 8, todos conectados, puh, no llegues tarde, eh, cuando perdés es feísimo, eh, no sé, es estresante. ¿Es estresante? También? Sí, sí, sí. sí O sea, preguntale a cualquiera que juega un profesional profesional y te van a decir que, que sí. Sí, lo que nos han comentado por la entrevista que hicimos, o me acuerdo con Estraca ¿no? Con Estraca que, que nos comentó también que el tema de viajar o estar en otro lugar no le gustaba tanto. Igual ahora lo tenemos en China jugando, pero sí, no sí, importa. Sí, sí. Pero nos había comentado eso, que eso lo había alejado un poquitito. Sí. Es, es, es, o sea, ¿es el tema de estar en, en un lugar con otra gente que por ahí no querés estar o...? No, no, no por ese lado. O sea, yo por ejemplo nunca tuve problema de equipo. bien eh, Pero... Me imagino que sea sí, igual, si no sé, te gusta la gente con la que estás rodeado, como que uh -huh. no te queda otra que ser profesional y hacer tu laburo, o sea, simplemente trabajar de todo sí. lo que puedas. Pero yo le decía por, otro, o sea, por el lado de que... No sé, tenés que perder, tenés que mirar las repeticiones, se habla de lo que se hizo mal, se hizo bien, se trabaja mucho en la semana, llega el día de la competencia, se pierde, se vuelve a ganar de nuevo. O sea, van, bueno, estoy hablando como si perdieras todo, ¿no? Pero uh -huh. supongo que no es estresante ganar tanto, pero. Eh, pero sí, no es tan. Como quizás lo puede mirar alguien de afuera que dice, claro. no, qué estresante, están jugando los jueguitos, esto, y ganan plata. O sea, no es tan así. No, no tenemos en cuenta la plata, no nos interesa, tipo, queremos ganar. Va, claro. bueno, por lo menos ese es mi pensamiento cuando yo estaba jugando competitivo. No, no, sé. no y además. Vos trabajas con un objetivo, no sí. se cumple ese objetivo que es un... Sí. Tenés que te revisar revista. por qué claro, y claro. Te, te frustras y tenés que revisar por qué no pasó. Claro. Y seguramente hay marcas eh, o, o gente del equipo mismo que quiere ganar, que va a buscar... Sí, la, sí, y la sí. gente también, la ah, gente también. Vale, va. vale. Como streamer, 100% streamer Se puede, no, no hablo de, de lo económico, hablo del, sí, del sí, día sí. a día, se puede vivir como streamer Sí, sí, sí. sí. sí, sí. organizado, o sea, tenés algún, algún orden, y yo suelo ser un, o sea, soy medio desastre pero tuve una época que era muy organizado, que me levantaba a las 8, desayunaba hacía gimnasio y prendía Bien. tipo de, de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche o un poco más Miraba una serie, me acostaba, era como una linda rutina esa, sí. me encantaba. Oficina, oficina, claro. era, porque era. O sea, empezabas a trabajar a, a las 12, laburabas 8 horas, o claro. la que haya que laburar, claro. y después. Me encanta acostarme a las 10 de la noche y levantarme a las Bien. 8 de la mañana, me encanta, te juro. O sea, horario medio. así de. Contra streamer, porque hay mucho claro, streamer. Que claro, cometerán. claro, pero, pero me encanta. <risa> eh, y ahora nada, así como medio, no sé, como que. Estaba jugando a la compu. Como que, no sé si es que el sueño te pega tarde o te pega, pero querés ir jugando, pero como que vas acomodando un poco los horarios y se te hace un quilombo. O sea, tuve, llegué a acostarme a las 7 de la mañana, levantarme a las 4 de la tarde, después a acostarme a las 12 del mediodía, levantarme a las 8 de la noche. Ya cuando te levantás de noche es que estás sí. en la ruina. Pero sí, o sea, lo disfruto igual porque qué sé yo, son horarios que... o sea, me despierto en la noche. Sí. Me queda para avisarte toda la noche. La claro. noche creo que es la mejor hora para, para jugar. Estamos tranqui, ver, ¿viste? Sí, más ¿Y ah, con ¿qué la familia te, te, te generó algo? Eh... Estás, y... todo día, estás todo el día ahí adentro o estás... Oh... No, no, no me no, no hacen ningún problema, pero no hay problema. El problema es si grito, hablo mucho de noche, ahí sí. Escúchame, ¿qué es lo que más te gusta hacer en un stream más allá de jugar a LOL? Jugás oh, mucho, pero... Okay. ¿Qué otra cosa te gusta hacer? O sea, me gusta cuando hago, por ejemplo, un evento que hago, que es un stream más especial, sí. que se llama los ocho grafones. Es como sí. los sí. ocho, ocho calrones. Claro, está sí, sí. bueno, preguntas si y respuestas con el chat, porque Bien. cualquier cosa que no haga que no sea LOL, también me gusta porque es como algo nuevo. Porque juego LOL siempre, entonces sí. cuando no hago LOL es como que... También, es no sé, estoy, claro, estoy descubriendo fuera de Y no te tiran, del LoL, Juga LoL. No, nah, <ríe> Paran de tirarme un juego. Ahora un juego de cartas que, sí. bueno, si lo ve afuera son un embole. Pero me dice, jugar LoL, dejá esta mierda, ah, me tiene podrido. Claro, bueno. Te tiras muy... unas rimas también, ¿o no? Claro, tanto me tiré unas, sí. La rompiste, en lo, en lo, en lo, en lo tuvimos también, en los Jugar Me Awards tiraste unas rimas que las rompieron. Sí, sí, sí, Que las <ríe> viralizaste, por todo <ríe> <nada. ríe> Eso eso también me, me pudrió. Cada vez que me hablaba Ale me decían, no pueden comer. No claro, me decían eso, me decían el grafita, me decían eso como bueno basta, ya pasó. Vos pensás que alguien mira un stream o vos cuando miras es, mira para ver cómo juega el otro, para aprender algo o para divertirse. Son. O todos juntos Yo ahora claro. miro para aprender. Vos miras para aprender. No sé, me voy a acostar y ver una serie. Porque ah. no estoy. O sea, si no voy a estar streameando quiero salir de la compu. Ah. Como que me harta un poco si no, no estoy. Eso te iba a preguntar. En la compu, ¿estremeás? ¿Jugás? A veces sin O streamar? sea, nunca estoy en la compu si no estoy streameando. Ah, para que una idea. Solo cuando vas, pum, prendes o sea, y jugás. O sea, a veces sí, ponerle que, no sé, me levanto la mañana y me tengo que ir un rato, no sí. prendo stream, sí. entonces, para no prender dos horas, porque me tengo que ir, no sé, estoy en la compu ahí, sí. volviendo, pero... ¿Y ahí te gusta la música? Sí. ¿También? Eh, sí, sí. ¿Callejeros, algo más? Callejeros, no, Callejeros y nada más. Callejeros y nada más. nada, nada sí, un montón de bandas, pero... Sí, la que más banco es esta. Sí, sí, vi bellas remeras, eh, stickers, vi cosas de callejeros sí, por todos sí. lados. Eh, escúchame ¿te gusta la música? ¿Haces música? Eh, no, pero tiro buenas rimas. No, tengo un piano que estoy diciendo que lo voy a, a poner a tocar ahí arriba. A no ver sé si se ve, pero. Está guardado, sí. Pero, sí. pero también otro talento oculto que tengo. A ver. Es que hago vinos. Ah, mirá, tenemos vino. Claro, vino Grafinia que es mi apellido, así bien. que. Cosecha. Estamos, estamos sacando de... 1870 ahí está claro, 2017 mis ancestros desde claro. 1870 boludo pero estás hace banda claro sí, hace bastante pero bueno ¿Y, y te metiste con el stream después del vino sí sí pues ya me parecía bastante fácil la movida del vino entonces dije te quiero claro. hacer otra cosa quiero claro, incursionar por otro claro. lado ¿Tiene deporte alguno? Eh, amo boxeo. Estoy boxeo. A punto de o sea, Había hecho dos años y ahora quiero retomar. Bien. Pero sí, me encanta. Bueno, boxeo, música, streaming y vinos. Y vinos Y rimas Y rimas, exacto No te, no te voy a pedir que tiras una rima ahora porque nah, me vas a tirar nah, nah. Pero prometeme que en algún momento Vas a preparar una rima Y vamos a pedirte una rima y nos vamos a tener Perfecto, le un free, full hard Exactamente, le tienes un free dedicado Perfecto. Y lo ponemos en el programa, así estamos Excelente Querido, gracias por recibirnos en tu casa no, te, te seguimos bien. viendo te vemos, te vemos, vamos a ver seguido Finales. Y te vamos a seguir viendo Y siempre con la característica que el planito es desde De abajo. abajo Terminalo con vale. el planito desde abajo Que nos va a saludar ahí Bien ahí de abajo, ¿Eh? muchachos de Full Hard, un saludo para todos, gracias por, por venir la entrevista, los amo. Bueno, y nos vemos la semana que viene con mucho más Full Hard